En octubre de 2021, Facebook Inc., la empresa dueña de la popular red social Facebook, anunciaba que cambiaba su nombre a Meta. Mark Zuckerberg, creador y diseñador de Facebook, hizo este anuncio en el marco de la revelación de los Facebook Papers y aprovechó la oportunidad para mencionar que desea liderar la siguiente etapa del mundo del Internet. Así, los planes de Zuckerberg buscan la creación de lo que él mismo denominó como Metaverse. Un mundo virtual en el cual las personas de todo el mundo podrán reunirse para llevar a cabo diferentes actividades como ir de compras, trabajar y jugar. Metaverso será más que una realidad virtual y su valor en el mercado será mayor que las tecnologías que se conocen hasta hoy. Por ejemplo, al sumar el valor de mercado de la realidad aumentada, realidad virtual y realidad extendida, se estimó en aproximadamente 30.500 millones de dólares en 2021. ¿Qué es el metaverso o metaverse? El metaverso es la evolución de Internet con entornos virtuales vinculados entre sí, donde las personas conectadas podrán interactuar en una experiencia vivencial. Es un universo paralelo en que las comunidades virtuales coexisten, integradas por avatares quienes realizan actividades como las del mundo físico. En palabras del mismo Superbird el Metaverse es un conjunto de espacios virtuales donde podrás crear y explorar con otras personas que no se encuentran en el mismo espacio físico que tú. El Metaverse se apoyará fuertemente en las últimas tecnologías de realidad virtual pues será la manera en que los usuarios podrán habitar dichos espacios virtuales a través de dispositivos que cuenten con esta tecnología. La compañía anticipa que habrá nuevas formas de interactuar con los diferentes dispositivos de VR y que serán mucho más naturales que pulsar teclas o botones. De acuerdo con Zuckerberg, a través de gestos incluso o con pensamientos se podrá llevar a cabo diferentes acciones dentro del metaverso. Origen del metaverso El avance de la tecnología ha creado técnicas que hoy nos sorprenden como la inteligencia artificial o la realidad virtual que seguirán evolucionando, en particular hacia una transformación vinculada al mundo de internet. Toda tecnología sitúa a las personas en nuevos contextos o espacios. El término de metaverso se utilizó en 1992 en una novela de Neil Stephenson Snow Crash, en la cual se describe un espacio virtual que converge con lo físico. En aquellos años era ciencia ficción, pero como ocurrió con Julio Verne, esto moderno, esta fantasía, fue más bien una predicción. El concepto se usó cada vez más, pero como parte de las historias sobre universos virtuales. Fue hasta el surgimiento de la red y el avance del internet que el metaverso se transformó en una realidad. Facebook no es el primero en poner en la opinión pública el tema de metaverso, Muchas empresas ya están invirtiendo y generando esfuerzos para la construcción e impulso de los entornos en estos espacios virtuales. ¿Para qué sirve el metaverso? La creación de escenarios y mundos virtuales donde cada persona crea su propio avatar e interactúa con otros usuarios no es nada nuevo. La industria de los videojuegos, por ejemplo, lleva casi dos décadas desarrollando juegos de este estilo, como hub Hotel, Second Life o World of Warcraft. Meta, lo que pretende es unir este tipo de mundos con la navegación a Internet y la realidad virtual. Así, en el Metaverse lo que se busca es que las personas no solo naveguen por diversión, sino que también lleven a cabo actividades productivas como tener reuniones de trabajo o con amigos o familia. Dicha decisión cobra especial importancia si analizamos que tras un año de pandemia y de trabajo remoto, la empresa lanzó en agosto de 2021 Horizon Workrooms, el cual, mediante lentes de realidad virtual, permite a los usuarios ingresar a salas de reuniones virtuales para interactuar con otros compañeros. El metaverso sirve para expandir acciones y eliminar fronteras geográficas. Busca unir a las personas con tan solo conectarse a la red, donde podrán interactuar a otro nivel. Además, sirve para crear espacios similares a los físicos, pero sin obstáculos, por lo que podrán ampliarse las oportunidades académicas, laborales o sociales. Si te gustó este video, no te olvides de darle like, suscribirte a mi canal y dime en los comentarios qué te pareció esta información sobre el metaverso.